Nosotros, vamos hijas, dentro de, de la crisis para que dentro me de la, la crisis de, dentro de la crisis vamos a manejar el jodido protocolo a ver y agotar porque óigame como esa familia hay muchos que ni siquiera tienen la facilidad de subirlo a las redes porque no tienen internet no tienen un celular o si lo tienen no tienen eh, eh, eh, como se dice data para subirlo entonces vamos a ver por ejemplo, en el caso mío, yo quiero hacerme la prueba. Yo quiero hacerme la prueba. Yo estoy preocupado por mi familia, pero yo no tengo síntomas tan grandes. Yo no tengo de que fiebre alta, no tengo dolor de cabeza, eh, no tengo problemas de la garganta. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tengo la facilidad de, de, de ponerme en lista, pero me, me he limitado, me he limitado, porque también no vamos, mucha gente, oigan esto, mucha gente sin los síntomas están yendo a la laboratorios a hacerse prueba entonces usted está haciendo un daño vamos a, vamos a, a, a, a ir con, con los protocolos pa, porque entre, entre todos tenemos que ayudar porque las autoridades señores, no todos vamos a decirlo ah, que los médicos, señor, no eh, eh, salud pública está haciendo lo posible ahora, eh, los empresarios son los que también tienen que poner su granito de arena y el que pueda aportar que aporte que aporte una verdad. Porque los empresarios lo que están viendo es que se están eh, eh, llenando los bolsillos de dinero porque ahora es un momento de crisis que todo el mundo está a lo loco comprando. Entonces vamos, vamos a manejarnos, señores. Y le hago un llamado a, a, a mi gente de San Francisco de Macorís. Le hago un llamado. Vamos a tratar de calmarnos. Si usted se siente algún síntoma puede ser de otra cosa. Si no son muy grandes, no se preocupe. Ahora, si son personas mayores y embarazadas, vamos a tratar de llamar y de ir, porque, señores, esto es una crisis que no sabemos cómo manejarla. Realmente no sabemos cómo manejarla. Realmente. Bueno, hay que dar otra información también a la gente que sale por necesidad y que tiene que echar combustible o que trabaja con la, la producción de los productos alimenticios, que estos, por supuesto, deben continuar el abastecimiento para poder sobrellevar esta terrible carga. El ministerio eh, ha anunciado ha anunciado de economía que el, el la baja en algunos casos del combustible. Por ejemplo, la gasolina premium de 176.50 al galón bajó 11 pesos con 60. El full onil es 77.80 bajó eh, 6 pesos con 50. También el a ver, el querosene. 116,60 bajó 8 pesos, la gasolina regular 162 pesos, bajó 11 pesos con 20 han proyectado la, ya la segunda semana una baja muy considerable, recuerden ustedes que el fin de semana anterior bajó la gasolina premium 22 pesos de golpe y porrazo y esto es por los efectos económicos que estamos viendo, la caída de los precios por el, el efecto del COVID-19 sí. el... Buenos días, general. Así, Entonces, Zona, decir también que la persona que ahorita anunció ¿no Roberto, que Pimentel la había la fallecido, el señor Alberto de vamos a ver si nos pueden poner la imagen, la última pues la que de Roberto, de, la de, la de, la que está disponible. De, de, está disponible. De, de, el señor Alberto de era cuñado de Unice Cabrera, empresaria de Unice. Esto ocurrió en Pimentel, también se dice que ha fallecido. Por eso, para que la población sepa lo que ustedes Mira, ¿No? muy lamentable, Raquel, lo que está pasando. Eh, agregando hay, algo que pues quería decir en el comentario de Roberto, se ha estipulado mucho que hace las redes sociales positivo, que existe una diferencia entre los VIP y los no VIPs, no pues, pues, ¿Qué quiere decir? Hay personas ¿Eh? que tienen más posibilidades, políticos. Veloz, favor, Veloz. Tengo al general eh, Alberto Ten de la policía... Eh, nacional de aquí del nordeste. Eh, buenos días general, eh, gracias por permitirnos entrar eh, vía telefónica eh, con usted. Eh, general, lo escuchamos ahora, lo escuchamos. Sí, general, eh, hay mucha preocupación aquí en la población. Eh, sobre la mila, militarización de San Francisco de Macorís eh, ahora mismo eh, eh, hemos visto imágenes donde se está cerrando la entrada y la salida, usted puede decirnos el comunicado que usted envió y que la población queremos que sea de, de parte de usted que escuche lo que está sucediendo realmente le sí, eh, deseo todo el bien a mi pueblo en la provincia en general nosotros cumplimiento de instrucciones superiores eh, Debido a esta situación, es el mismo pueblo que llama la intención de los superiores, de, quiere decir, de, la, de salud pública, a que también que dar otra medida más drástica para que poder controlar realmente la situación. Sí. General, esta mañana nosotros pudimos percatar a algunas personas que están vendiendo mascarillas, eh, por ejemplo, frente al Parque de los Mártires, en el mismo Parque Duarte, personas eh, transitando a, a veces sin tener que hacer nada en las calles, sin mascarillas, sin guantes. Eh, ¿Qué medidas están tomando para esas personas que andan eh, sin ningún tipo de protección en las calles y demás? Ellos saben que deben estar en sus hogares, o sea que de, de encontrarlo a la policía, los va a acompañar a, a sus hogares o los va a acompañar si no se esperan al llamado, o va a acompañar a, a la policía a atenderlo, o va a de esa manera, en grupo, ni haciendo nada en la calle tampoco. Eh, bueno, eh, el paro eh, aquí en San Francisco de Macorís, ¿qué medida extra ha recibido usted desde los altos mandos eh, sobre las medidas? Porque sabemos que el toque de queda se extendió de 5 de la tarde a 6 de la mañana, pero aquí en San Francisco de Macorís, eh, ¿qué medida específica hay eh, con respecto a lo que se está eh, llamando al toque de queda? Eh, nosotros eh, eh, realmente contemplamos los, los servicios prioritarios, como son de salud, de alimentación, de alimentación de los animales, de transporte de los animales. Todo eso es centro de eso. Nosotros estamos dando bien cumplimiento a los ordenados para que la población tenga sus alimentos. En eh, la maestra, eh, realmente con el llamado a estar en cuarentena que la ciudad no quería ciertos sectores de la ciudad, que no saben. Yo felicito a la ciudad porque ha captado en más del 90%, que un 10% no quería captar realmente el llamado a que estuviera en, en la casa de cuarentena. O sea, que ese 10% todavía nosotros estamos pendientes de ellos para hacerlo en General Raquel Ortega quiere hacer una pregunta a periodista que está aquí con nosotros. Bueno, director general del Comando Noreste, ¿cómo estás? Un saludo, Raquel Ortega. Eh, estas medidas que se han tomado en el día, en el día de hoy, no ha, ¿no ha surgido todavía un decreto del presidente para el confinamiento obligatorio aquí del cierre del de municipio? ¿Hasta cuándo durará esta medida que ustedes han tomado? ¿Y si se, se espera que se haga de manera formal con el, con el decreto del presidente? Bueno. la medida por lo que viene de arriba. O sea, nosotros basados en instrucciones, nosotros actuamos, nosotros nunca inventamos nada. Nosotros tenemos instrucciones superiores y nosotros merece, eh, obedecemos las instrucciones emanadas por los superiores, simplemente. Bueno, gracias al general. Eh eh, Alberto Ten, eh, quien eh, nos permitió esta, esta llamada para que así la población entienda lo que está sucediendo en San Francisco de Macorís y lo que está haciendo nuestra Policía Nacional, que son también héroes que están arriesgando eh, prácticamente su, su propia eh, persona y como también a su familia, eh, para que la gente pueda eh, estar a sus hogares. Gracias, general, por esas por esa palabras que nos permitió en la tarde de hoy. Gracias, eh, Raquel, ahí escuchamos sí, al general. Eh, qué Alberto, pena que no me contestó. Eh, creo que. Perdón. Qué que pena que no contestó completo, porque realmente no ha salido el decreto. Ok, to, lo apoyamos todo el cierre, porque es lo que está pidiendo la población, pero lo que queríamos saber era la legalidad del proceso, aunque se supone que es una orden que le mandan a él, por supuesto, y tampoco dijo cuántos días y si, si se ya planeó un tiempo específico del cierre o si es indefinido pero bueno